Hola familia, les traigo un video que espero les guste. En este video les voy a explicar cómo pueden ver quién la ha hecho staking a sus Sparks por cuánto tiempo. Creo que esto es importante especialmente cuando ustedes están pagando por Sparks, cuando rentan esos Sparks a otros jugadores, ¿verdad? Creo que es muy muy importante que... Que sepan si realmente les están dando todos los Sparks que, por los cuales están pagando. Espero que sea un video rápido. Pero lo que vamos a hacer, vamos a hablar sobre el server de Appland Data. Ya creo que ya hice como dos videos de este server. Y en este video vamos a hablar de cómo hacerle un comando al, al bot. Para que nos diga quién le está haciendo staking al a nuestro a nuestra propiedad. Vámonos al aquí y en la descripción del video familia les voy a dejar otra vez la invitación para que puedan entrar aquí al, al server de alanara es este. como pueden ver aquí tengo mi ratoncito aquí, que es el la llama aquí y anunció hace más de unas semanas, ya un mes creo que se puede buscar cómo podemos uh, obtener información sobre una propiedad ah, ¿cuál era deje a ver déjenme ver dónde lo puso es que ya son tantos mensajes que ha puesto que me equivoco ah miren aquí el 24 de agosto así es que lleva casi dos semanas vamos a poner este comando de search address ok vamos a poner a ver vamos a ver dónde está esta dirección para que déjenme regreso al juego para que vean miren cómo nos está quedando el nodo um, vamos a usar esta dirección que tengo aquí dónde está dónde está en french road como van a poder ver tengo dos personas haciéndole staking aquí a mi propiedad y vamos a ver si cuánto tiempo le han hecho uh, staking cuánto tiempo le falta por construirse nos va a dar una información básica sobre esta construcción esta propiedad entonces vamos nos regresamos al, al discord y lo que vamos a hacer es poner este comando aquí en, en busco de spark no aquí en la estructura voy a poner search by address aquí creo que se puede hacer en, en cada canal en cualquier canal pero siempre lo hago aquí vamos a ponerle aquí le ponen este símbolo de la rayita inclinada no sé cómo se llama y aquí donde dice search address le van a poner Asegúrense que les, que les dé un espacio, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es poner la dirección que es 12437, 12437, French. Y tienen que ponerla exacto y como sale en la tarjetita esa de, de la propiedad. ¿A qué me refiero? Y disculpe que me esté tardando un poquito en cambiar las pantallas familia. Pero es que se me descompuso o actualicé el programa que uso para grabar. Y no sé qué tiene mi aparatito que no puedo. Tengo que cambiar todo manualmente la pantalla por eso. Ah, ¿De qué estábamos hablando? Así, ah, de la propiedad. Asegúrense. Ah, pero el French No, no tiene no tiene coma. En Brasil, en Río, las calles tienen una coma y no me salía la dirección así porque le faltaba la coma. Pero aquí no sé por qué, si me lo dio, pero en fin. Tal vez solamente sea en Río y en, y en Porto. Pero nos regresamos. Ya le pusimos la dirección. 12437 French Road, coma Detroit. La apretamos aquí. Y le aprieto enter y miren acá dice solamente tú puedes ver esto aquí aquí está la propiedad si la aprieto aquí de seguro me lleva al link a este link la aprieto a esta liguita me lleva al a la dirección en aplan es ya la tiene tiene dueño esta propiedad quién es el dueño yo estoy el dueño mi número de jugador mi cuenta en el en el blockchain del EOS la compré por dos la minti pero esta me la gané creo por 2808 upex y tiene 54 up cuadrados este es el barrio uh, in progress eso sí la verdad no sé qué es La verdad no sé qué. Creo que cuántas propiedades ya están mintiadas en ese barrio. Y cuántos edificios ya están construidos, creo. No, no está a la venta aquí. ¿Qué de colecciones? De Detroit. Es lo que me da al mes 450 UPEX. El estatus está en construcción, un townhouse el townhouse requiere 2600 sparks cuatro personas han contribuido a la construcción y hay un staking de 1.68 pero si nos venimos acá familia a los detalles de la estructura miren, eso es lo que realmente quiero enseñarles otra vez aquí está la, la dirección, el dueño, tipo de construcción de casa. 100.68 Sparks. Se necesitan 2,600. Ya se han usado 1,936 horas de Sparks. Quedan 14 días, casi 14 días y medio para que se termine. Pero miren. Yo he contribuido .95 Sparks. O estoy contribuyendo ahorita en el momento, sí. Esto es en el momento. Tengo .95 por un total de 1168 horas de Spark. Luego Leandro ha contribuido .23 por un total de 209 horas de Spark. Este jugador, Nonjik, no está, no está contribuyendo en el momento, pero ya contribuyó 53 horas de Spark. Y el más chef, medio Spark, ya lleva 500 horas de Spark. Así es como le pueden hacer familia. Para que vean si alguien le... Si le están dando los Sparks que les prometieron. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a hacer otra búsqueda más. Y esta. Déjenme regreso uno rapidito. Para que vean. Una de las construcciones creo que... fue que construí aquí, miren, por ejemplo, esta creo que la construí en el tren 20214 Heartland, vamos a ver esta 20214 Heartland regresamos 200 así le ponemos search address 200 214 Heartland Los Ángeles. Vamos a ponerla aquí. Enter. Y si sí, sí, es la mía, vamos aquí donde dice más detalles sobre la estructura. Bien. Todos los miembros del barrio que estábamos en este tren intermedio que creo que nos nos tardamos como seis meses en terminarlo. Creo que yo fui el último en el tren. Pero aquí pueden ver todos los miembros del barrio del tren que contribuyeron y cuántas horas de Sparks contribuyeron. Sebras fue el que contribuyó más. Miren, no no, Brian. Brian contribuyó muchísimo más. Sí. Recuerden que los tren, trenes tienen diferentes diferentes cantidades que cada miembro contribuye. Pero de eso es el video familia algo cortito, espero pero ya como saben les voy a dejar el, la invitación de este servidor y hay muchísimas cosas más que pueden hacer uh, ¿cuál era otro? los las alertas esto está bueno también si quieren si quieren saber cuando le ponen este los sparks en sus propiedades o se lo quitan ok, este está buenísimo aquí donde dice alert switch donde dice plan alert pongan este especialmente cuando están pagando por sparks porque les avisa cuando alguien les pone el spark y cuando se lo saca a ver ya les decía que no quiero hablar como loco pero miren tengo alerta sobre los aquí leandro marco le puso punto 04 sparks a mi propiedad ayer muchísimas gracias leandro pero a ver estos son alertas sobre cuando llegan cents cerca de mi propiedad me dice dónde están y qué tan lejos está el zen el les recomiendo todo esto pero no no quiero que el video sea largo Ah. Y creo que serán puras de estas. Pero vénganse aquí. A las alertas, al switch. Y lo único que tienen que hacer, ven esta figurita. que Quise Sparkles. La las seleccionan aquí. Y les va a llegar. Si ya están registrados con este servidor. Muy fácil. Solamente le aprietan aquí y ya. Tengo esta. Ah creo que tengo la alerta de la estructura cuando ya se termina me dice que ya se terminó cuando me mandan una oferta llega más rápido llega antes que el mensaje que nos llega dentro del juego unos 2-3 minutos antes um, no tengo el, este el, del, el de los tesoros pero si quieren algo otra alerta de los tesoros aquí está esta tengo esta del login bonus cuando me dan sparks cada siete días por entrar al juego me llega un mensaje tengo esta el de los cents me dice cuando hay un set dentro de la propiedad de donde estoy no tengo que cambiar la ciudad el juego el sistema el bot automáticamente sabe dónde estoy y me manda una alerta de dónde estoy este lo estoy usando Ah, y también tengo este del avión cuando me cambio de ciudad, me dice dónde hay este cent cerca de, de mis propiedades. Se lo recomiendo muchísimo, familia. Vale realmente la pena. Pero este video es para los Sparks como saber si nos si le están haciendo staking o no, especialmente cuando estamos pagando. Espero que les esté yendo muy bien en el juego. Están pasando muchas cosas. Mil disculpas de que no he hecho muchos videos, pero realmente el trabajo me tiene un poquito ocupado. Ahora sí, familia, que tengan bonito día. No se les olvide dejar un like si les gustó el video. Recuerden que cuando lleguemos a los 750 miembros, vamos a regalar unas propiedades. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.